Bueno, esperemos un minutito mientras se empiezan a conectar todos los participantes eh, a esta primera wow. charla que vamos a tener hoy en nuestro Meet and Learn con ILSC, uno de nuestros súper recomendados siempre. En esta charla particularmente vamos a hablar un poco del grupo en general para que ustedes conozcan de ILSC y de Graystone que hacen parte de este grupo educativo que tiene muchísimas alternativas tanto en el área de idiomas como en el área de educación superior, así que la idea es que podamos resolver un poco las dudas de cómo se conectan, cómo funciona, para eso, por supuesto, hoy tenemos un invitado muy especial que es Gerard Wilson, él es el director para toda la región de Latinoamérica de ventas y él nos va a contar un poco acerca del de, grupo, de las ventajas que tienen y de las oportunidades sobre todo que tienen los estudiantes internacionales para poder ya sea estudiar inglés y luego ingresar a un curso de educación superior o llegar al curso de educación directamente de educación superior directamente. Así que Gerard, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. A todos los que se están conectando a esta primera charla, eh, Te bienvenida y, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti y, y sobre ILSC. Sí, cómo no. Eh, Empezamos ahora ya o oh, ya, ya. Ok, eh, me llamo Gerard, Gerard Wilson. Uh, soy inglés de Inglaterra y um, soy el director de ventas de Europa y, um, y tengo una parte también que manejo de Latinoamérica. Así que es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Um, antes que dar mi presentación, realmente les quiero empujar, invitar eh, a entrar en esto de un intercambio, de venir a Canadá eh, y experimentar un curso con nosotros o con nuestros competidores, preferiblemente con nosotros, eh, simplemente porque yo hice lo mismo hace un tiempo, hace unos años. Y vi, pero lo hice al revés. Vine a México, yo viví un tiempo en México, aprendí el idioma, eh, aprendí lo de la cultura, eh, entré en la cultura y aprendí algo que me ha servido por toda la vida, la verdad. Entonces, siento que cualquier intercambio, cualquier experiencia de, de ir, a estudiar y viajar al extranjero ayuda muchísimo en, en, en, en, en tu vida. Y no, no solamente en la vida profesional, sino en tu vida personal. Y les invito mucho a participar y entrar en, en esto si, si es que pueden tener esta experiencia. Ok, les voy a dar una pequeña eh, presentación sobre nosotros otros. Sí, espero que pueden todos ver mi pantalla. Ya la podemos ¿Sí? ver perfectamente. Muy bien. Ok. Antes de que empieces, Gerard, quiero explicarles a todos los que están conectados en este momento que después de que tú hagas tu presentación, vamos a tener un espacio para resolver las dudas que les surjan durante, durante la, la charla que vas a dar, durante la presentación, pero si no alcanzamos a responder todas las preguntas, recuerden que su listener, la persona que se les va a asignar tan pronto se inscriban, les va a resolver absolutamente todas las dudas, ¿vale? Entonces, te dejo llegar para que empieces con tu conferencia. Gracias. Ok, yo estoy aquí para introducir al grupo ILSC o ALSI, como lo conocemos nosotros, que especializamos en programas de idiomas y programas vocacionales. Si has venido a, a a esta presentación y estás buscando saber un poquito más de nuestros programas vocacionales de Greystone, no se preocupen. Mis compañeras van a seguir después de esta presentación. Y van a dar en más profundo información sobre inmigración a Canadá, tanto a los cursos de Greystone y uh, en mucho más detalle. Yo estoy aquí para darles una introducción al, al grupo y qué es lo que ofrecemos. Bueno, primero eh, somos ALSC, somos dos, dos escuelas, una escuela que especializa en, en cursos de idiomas y que precisamente son uh, inglés y francés en, en Canadá. Y Greystone, que son nuestros cursos de vocación, vocacionales. Este año tenemos 30 años, cumplimos, cumplimos 30 años en este año porque empezamos en 91. Establecimos en Vancouver y. Eh, para decir algo, inauguramos en el 2002 nuestras escuelas de Greystone College y en el 2007 algo que muchos no saben de nosotros es que abrimos una escuela en Nueva Delhi, en la India. Ya en el 2010, eh, extendemos eh, nuestra oferta a Australia. Y luego, eh, en el 2010, o sea, cuatro años después, abrimos nuestra escuela en Melbourne y el año pasado nuestra escuela en Adelaide. Entonces, estamos en Canadá, Australia y la India. Y esto sería un poco de nuestros, lo que nos diferencia como, como escuela de inglés a todos los demás. Eh, en primer lugar, estamos en ocho lugares, en ocho ubicaciones. Así que quieres empezar el curso con nosotros en Australia y luego terminar o hacer otro curso con nosotros en Canadá, se puede realizar. Eh, tenemos alrededor de 130 uh, cursos y programas disponibles a través de nuestros, uh, nuestras escuelas. Eh, y tenemos más que dos, dos mil, 20, mil estudiantes que han estudiado con nosotros en los últimos 30 años. Lo que realmente nos distingue es que puedes escoger a, a partir de, de, de una vez que ya tienes tu módulo de inglés eh, básico o intermediario, dependiendo del de nivel de inglés que tienes, puedes escoger y personalizar tus opciones en cuanto viene a eh, y voy a hablar de, en detalle sobre esto. O inglés a través del arte, inglés a través de, de, de trabajar en un café, inglés a través del yoga. Tenemos muchas ofertas y muchos este, um, eh, cursos muy interesantes para y maneras de cómo aprender inglés. Eh, apoyamos a uh, la caridad y una, un, una, un tema muy importante para nuestra compañía es apoyar a gente eh, y, y, y comunidades a nivel global Um, y una parte de nuestras ganancias siempre va a nuestras caridades que apoyamos y uno especial es en la India, en donde apoyamos la comunidad local, en donde tenemos la escuela en Nueva Delhi. Otra cosa que nos distingue es que puedes empezar en nuestra escuela cada semana y tenemos fechas de inicio muy flexibles. Sandra, ¿cómo ves? ¿Estamos bien? Estamos muy bien, sí, creo que eso es... Puntos clave son fundamentales cuando un estudiante está viendo todas sus alternativas para diferenciarse un poco y, y decir cuáles son las prioridades y por qué elige un colegio. Y creo que en este sentido ILSC tiene muchos plus, particularmente yo voy a dar el mío porque ya llevo muchos años trabajando con ILSC, tanto en Australia como en Canadá, y es la calidez que hay en el servicio al estudiante o sea siempre la, la relación que hay entre el colegio y el estudiante es muy cercana es muy buena y eso le permite al estudiante pues no solamente tener la mejor calidad en términos académicos sino una muy buena experiencia en términos personales. Muy bien, ok, un, eh, hoy nuestra plática se trata de Canadá y algo muy importante es hablar de nuestro pathway, University Pathway. Eh, que es eh, está lo manejamos a través de nuestra escuela de inglés de y Es básicamente un programa que les permite entrar con nuestros partners de, de partner universities, de lo cual tenemos más que 150 a nivel global. Y es decir que estas universidades aceptan a estudiantes que han pasado a través de nuestro programa de pathway, que han logrado tener cierto nivel de inglés cierto nivel de académico para poder eh, ser aceptado en estas universidades y YouTube Project puede compartir todos nuestros partners y una lista de todos nuestros partners a nivel global. Pero algo para, para saber de nosotros es que esto lo hacemos a través de un un test o una prueba que se llama prola. Esta prola eh, lo, lo manejará YouTube, Pro, YouTube Project y ellos mandarán un link para conocer tu tu nivel de inglés y así podemos decir que programa y programar el programa de pathways para decir cuánto tiempo les hace falta llegar a, la a para tener el nivel adecuado para entrar a la universidad y eh, y y y, y cómo sería el, el programa más adecuado a tu nivel de inglés. Um, en Canadá, nosotros somos el líder, o sea, que empezamos esto de los Pathways. Lo llevamos más que cualquier otra compañía, más que casi 30 años ya llevamos en esto. Y por eso tenemos la lista de, de partners de universidad eh, más eh, grande de nuestros competidores. Y a cada estudiante que viene con nosotros para entrar al curso de Pathways, tendrá eh, um, el apoyo como dice Sandra, de nuestro equipo de Pathways que les va a guiar, que les va orientando durante el programa para llegar a tener el nivel adecuado y la mejor transición a la universidad que se puede. OK, um, estos son nuestros clases eh, esenciales. Estos eh, son los eh, los core programas o que se llama el tronco común y este estos serían um, para los que están empezando en inglés, los, los, los que están en principio, el inicio sería el English Foundation. Y este B1 sería en cuanto viene al, al IELTS o el TOEFL sería básico. O sea, ningún nivel o estás entrando sin ningún, ningún nivel de inglés. Luego, si ves, tenemos intermediato. El, nuestro nivel intermediato sería entre eh, por el IELTS sería 4.5 o 5.5. El TOEFL sería entre 31 y 34. Y, y luego nivel avanzado. Eh, esto sería ya al nivel 6 de IELTS o 6.5 hasta el nivel 7. Entonces aquí puedes ver con este tronco común de clases esenciales. Eh, vamos de uh, comunicación de lo que sería English for academic purposes, que sería inglés académico. Inglés de negocios, Business English y luego Creative Writing y, y eh, varios otros temas de, de, de cómo usar el inglés en cuanto viene uh, actuación y filmación. Y eso serían las clases electivas. Algo muy interesante ves que tenemos un, una selección bastante larga. En este momento, en cuanto viene a la, a la, a la pandemia, hemos tenido que restringir esto un poquito simplemente porque no hay tanta gente que se puede viajar en este momento, pero nuestra fuerza es ofrecer eh, el, um, o sea, un, una selección de, de, de, de varios elect eh, electivas, clases electivas, para que tu experiencia de estudiar inglés con nosotros no solamente es estudiar lo básico o lo fundamental, sino experimentar el inglés en todos sus eh, eh, en, to en todas áreas. Sí, acá, Gerard, es súper importante mencionar esa flexibilidad porque muchas veces los estudiantes se imaginan que van a llegar a una clase donde únicamente les van a enseñar eh, teoría y conocimiento para que puedan comunicarse, pero no, lo que van también a introducir es conocimiento cultural, habilidades creativas, por ejemplo, hay un, un curso que se llama Café, Work Skills, donde además les van a dar herramientas para que puedan eh, empezar a hacer una inmersión ya luego cuando puedan trabajar en un curso de educación superior, por ejemplo, como barista, y este tipo de, de herramientas, entonces, no solamente es un curso de inglés, o sea, va un poco más allá, no porque sea inglés general, quiere decir que ustedes únicamente vayan a aprender habilidades para comunicarse, sino todo lo contrario, van a hacer una inmersión en la cultura eh, y pues también un poco en el contexto laboral. Ok, entonces en Canadá se puede estudiar inglés o francés general. Como yo había mencionado, el curso de University Pathways o si realmente nada vienes a estudiar o prepararte para un examen como IELTS o TOEFL. Si eso te hace falta para eh, a lo mejor emigrar o a lo mejor reforzar el nivel de inglés que tienes a nivel profesional en tu propio país. Luego tenemos un programa de voluntariados en donde uno se puede venir y eh, aprender inglés durante el día y luego eh, ir de voluntario in, que organizamos nosotros en una caridad o en una en una compañía que ayuda eh, a las comunidades en Canadá. Y, y luego tenemos programas de verano. Eso sería ya para gente joven o, o niños. En cuanto viene en inglés y francés general, eh, tenemos cursos de comunicación inglés académico, como había dicho, inglés creativo y cultural. Como dijo uh, Sandra, tenemos el, los Café Work Skills y algo muy interesante que sería el inglés a través de la música y lo demás. Una lista de todas estas es, eh, electivas lo encuentras en nuestra página web o el equipo de YouTube Project les puede orientar en toda la, nuestra oferta. Entonces, cuando vienes con nosotros, armas tu curso ideal, escoges el horario, puede ser intensivo o tiempo, este eh, tiempo completo o tiempo parcial. Escoges la duración, la duración mínimo una semana, pero yo, eh, la mayoría de los estudiantes estudian por mucho más que una, que una semana. Escoge una clase esencial como nos había eh, mostrado y luego las famosas electivas que habló Sandra y hemos mencionado apenas y luego puedes la opción de escoger nuevos cursos cada sesión y nuestra sesión sería cuatro semanas entonces al final de cada cuatro semanas puedes cambiarte a un a a una electiva diferente o puedes ir de café skills a arte o inglés a través de yoga de toda la lista que ofrecemos en este momento puedes cambiar tu eh, tu curso eso es nuestro horario tenemos eh, el intensivo tiempo completo, empezando a las ocho y media hasta, los, hasta las once quince, tienes un pequeño break y luego eh, eh, haces tus selectivas en la tarde, en Toronto y Montreal empezando después de la comida como once quince y en Vancouver como las dos. Otra opción que ofrecemos, eso sería 30 lecciones o 25 horas a la semana. Otra opción que tenemos que es menos intensivo y obviamente eh, menos costoso sería full time morning, que sería tiempo completo por la mañana, empezando igual ocho y media, pero terminas a las 11, a la una de, de la tarde. Y también ofrecemos cursos en la tarde. A lo mejor eh, hay estudiantes que les prefieren eh, experimentar el país durante la mañana o a lo mejor tener acceso a, a otro curso o... Simplemente prefieren estudiar por la tarde. También es, muy, es menos costoso estudiar por la tarde. Y eso sería empezar a partir de la una hasta las 515 eh, Hablando un poco de Vancouver eh, y voy a hablar de Vancouver y Toronto y Montreal. Um, aquí es donde fundamos la compañía. Aquí es donde está nuestro inicio para entender Vancouver. Simplemente eh, tiene un ambiente mucho más bohemio que digamos. Uh, es, un, es un ambiente más West Coast. Uh, hay mucho menos gente que Montreal y, y Toronto. Y eh, ahí tenemos nuestro centro de, de, de nuestra escuela. Que eh, yo diría que alguien que prefería Vancouver sería alguien que eh, le gusta la vida de afuera, de ir de kayak, a lo mejor natación, explorar las montañas. A hacer algo diferente, ¿no? Es una ciudad que representa, hay todo de la ciudad, pero también una vida de, de aventurera que se puede experimentar y en el verano es un, una ciudad e increíble, excelente. Sandra, ¿has estado en alguna ciudad de, de, de Canadá? Desafortunadamente no, pero las conozco muchísimo, casi siento que he estado allí porque hemos hecho muchísima investigación sobre estos destinos y tenemos muchos de nuestros compañeros que sí han estado en estas ciudades, así que Vancouver yo lo defino como una ciudad para las personas que les gusta tener contacto con la naturaleza porque es una ciudad muy amigable con el medio ambiente, pero también tiene uno de los parques naturales más grandes, ubicados en un perímetro urbano, entonces van a poder ir a visitar este parque de una manera súper sencilla, viviendo en una ciudad, además tienen la playa, que, que también es un atractivo increíble, de hecho Vancouver es famosa por los atardeceres, entonces es un poco ese este ambiente no tan acelerado de una ciudad como Toronto, por ejemplo, que es, que es más parecida a Nueva York, o sea, más de edificios y más eh, como una selva de concreto, como le llaman a, a Nueva York, que es un poquito parecido a Toronto, sino todo lo contrario, es mucho más verde Vancouver, así que es, es una ciudad para las personas que les gusta la naturaleza y, y además es una ciudad que ha estado por muchísimo tiempo como una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, eso quiere decir que el transporte público, la ciudadanía en general, pues todo es muy amable, es muy amigable y, y es una ciudad en la que es, es muy fácil vivir. Y además, uh, otra cosa de Vancouver, es que tienes la escuela de filmación, unas escuelas de filmación, de cine, más famosos de, de, de todo el mundo. Y eh, se usa muchas veces Vancouver como un... Lo, lo llaman como Hollywood del Norte, porque lo usan como un lugar de... De, para filmación eh, eh, que representa los estados, una imagen de los Estados Unidos o Norteamérica. Sí, hay muchas productoras de cine y televisión en este momento que son de Vancouver, o sea, están en Vancouver, así que las personas que les interesa todo este, todo este ambiente y todo este ámbito de, del cine y la televisión y la producción y, y todo lo que tiene que ver con arte digital y demás, pues esta ciudad es perfecta. Habl pasando rápido a Toronto, no para dejarlo, porque ahí es donde tenemos una escuela y tenemos eh, en nuestra segunda escuela que abrimos. Ahí eh, algo muy diferente. Si estás buscando eh, una experiencia de una ciudad norteamericana segura, pero a la vez muy multicultural, muy parecido a las ciudades grandes como Chicago, Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh, uh, Washington. Aquí te presentamos a Toronto. Eh, una cosa muy interesante de, de, de Toronto es que más que un 50 de los eh, habitantes han nacido fuera, así que es una una una, una ciudad súper multicultural. Escucharás más que 140 eh, idiomas eh, y hay todo tipo de cocina, todo tipo de experiencia y todo lo que pedirías de una de una ciudad grande. y um, pero además, como Canadía, una ciudad de Canadá segura y con todo el transporte público, con todo acceso a grandes museos, a, a vida nocturna, a naturaleza y pero con un eh, un ritmo de vida mucho más acelerado a, que, que Vancouver. Y luego volvemos a Montreal, mi favorito, un lugar espectacular, un lugar muy, muy interesante y. Eh, aparte que toda la arquitectura y la historia, una ciudad bastante europea, que digamos, en cuanto a su imagen y cuanto a su cultura. Y la oportunidad increíble de no solamente aprender inglés, sino la oportunidad de aprender francés. Un, una ciudad bilingüe y eh, una de las ciudades más populares en este momento con ILSC. Ok, voy a seguir adelante. un poco de esto. Ok, damos para terminar. Una cosa que dijo Sandra es que apoyamos y tenemos una calidad de servicio al cliente increíble. Nosotros desde el principio, uh, llevando en la mano con YouTube Project, desde el inicio de tu viaje, desde tu país, programamos, programamos el, el, el, el examen o la prueba de inglés para saber tu nivel, para encajarte el programa adecuado. Luego uh, tenemos el My ILC App, que vas desde un principio conociendo el, um, la ciudad, la escuela eh, el programa que vas a estudiar, en dónde tienes tu alojamiento y quiénes serán tus compañeros. Y esta ALC app te acompañará durante todo tu tiempo con nosotros. Ahí accederás tus niveles de inglés, cómo vas mejorando, comentarios de, tu, de tus maestros, de tus profesores y uh, también uh, ofrecemos apoyo en español. Aunque mal hablado, como yo, pero uh, ofrecemos mucho apoyo y eh, el, um, aparte que, que esto ofrecemos Visa Consultation, así que al final de este de, de, de estas pláticas que te estamos dando esta hoy eh, tendrá nuestro partner que se llama Incubate, que va a acompañar a YouTube Project en cuanto viene a la aplicación de visas para saber cómo tramitar esto. Okay. Yo creo que terminé justo a tiempo, ¿verdad, Sandra? Justo a tiempo para responder algunas preguntas. Sí. Eh, la primera que me parece muy importante es que si bien todos los lunes del año inician nuevos cursos de idiomas, sí hay unas fechas ideales en las que iniciar para no interrumpir el ciclo académico. Entonces, me gustaría que me contaras un poco cómo funcionan esos ciclos. Sí, cada... Eh, voy a poner... no sé si puedo poner en la pantalla, pero... Cada, eh, cada mes tenemos una, una, una fecha que preferimos entrar um, o sea y, y, y aquí les puedo dar eh, lo, la lista de fechas en este momento. Esto sería eh, la lista de fechas que tenemos. Es nada más para que esto sería el mejor día eh, para llegar a empezar tu curso. No es que no no se puede recibir los estudiantes cada semana, sino este sería el día eh, preferente, que digamos, de cada mes. Um, déjame ver si puedo conseguir. Yo, ¿Sabes que Sandra? Voy a mandarte las fechas y si las puedes compartir al final con el grupo, eh, claro sería que, lo ideal. Claro que sí. Pero bueno, no, igual a, acá es importante decir que nosotros nos encargaremos de ayudarles a programar ese inicio para que lleguen en el mejor momento que sea posible. Solamente que si sí, hay unas fechas donde es ideal iniciar, aunque todos los lunes del año inician cursos de inglés. Sí. A los que puede ingresar un estudiante eh, recién llega. Entonces eso por un lado, mientras Gerard me envía el, las fechas para no perder estos últimos minutos, voy a responder o voy a, a, a hablar sobre las preguntas que tenemos. Dice cuál es el costo si quiero ir por un tiempo que pueda adquirir el idioma, aprender y comunicarme y entender lo que hablan. Acá lo más importante es que el tiempo en el que un estudiante tarda en aprender el idioma depende del nivel inicial con el que llegue a hacer el programa. Para eso va a tomar el test de ILSC que se llama PROLA, donde le van a decir exactamente qué nivel tiene. Y dependiendo de ese nivel, pues cuántas semanas idealmente necesita para llegar a un B2 o un C1, dependiendo del de objetivo que tenga el estudiante. Más o menos, y Gerard, tú corrígeme, un estudiante puede tardar entre 10 y 12 semanas en avanzar de un nivel a otro, es decir, de un B1 a un B2 o, o similar. Entonces, quiero que tú me corrijas esto. No, menos. sí es cierto, sí es cierto lo que estás diciendo, sí. Eh, depende de, de, de qué nivel vienes. Lo más importante es ocupar del de de, de examen PROLA porque eso es un examen que se puede realizar en tu casa y tarda como una hora, un poquito más. Pero con esto, después de dos días, te podemos presentar los resultados y ya verás exactamente tu, tu nivel para para ya entender cuánto tiempo tienes que estudiar. Exacto. Y el valor del programa, pues va a depender de las semanas de estudio y de la ciudad en la que decidan estudiar. Entonces, ya cuando definamos esos aspectos, cuando estén en la asesoría personalizada con su listener, pues ahí van a saber el costo exacto. Pero Gerard, si quieres, nos puedes dar de pronto un promedio eh, del valor de la semana eh, de inglés. Eh, la verdad es que depende de, de, de la ubicación de las personas. Eh, y porque eh, en cuanto viene a, a nuestros cursos depende de, de todas las variantes que has dicho. Siento que es mejor que por, por ver nuestros precios que lo acompañe alguien de, de YouTube Project y que ellos, eh, tu listener, uh, te acompaña en cuanto vienen los precios. Siento, porque hay un variante entre, entre cada país. y sí, entre nacionalidades, entre sí. la ciudad de destino que elijan. Así es, es un poco más complicado el tema de los precios, pero lo importante es que tenemos muy buenos precios, que podemos ver cuál es el horario también que más se ajusta a su presupuesto, como dijo Gerard, el horario de la tarde es un poco más económico que el de la mañana, entonces la idea es buscar también esa alternativa que se ajuste al presupuesto de cada estudiante y obviamente al plan de estudios que necesite de acuerdo a sus objetivos, entonces su licencia les dará toda esta información. Me preguntan si hay algún límite de edad para aplicar la visa, no, no hay ningún límite de edad, sí hay que cumplir con unos requisitos específicos para poder aplicar a la visa, que de eso también hablaremos ya eh, más adelante un poco en la conferencia que tenemos con Juliana y la agente migratoria que nos va a acompañar pero pues también nosotros les hablaremos sobre estos requisitos ya se nos está acabando el tiempo así que muchas gracias a todos los que se conectaron a continuación viene una charla con eh, una de nuestras licenciadas también de Latinoamérica que es Jenny y eh, Juanita Vélez que eh, es del, del departamento de de marketing también de ILSC de, de Latinoamérica, así que ellas les van a hablar de los programas que son 50% teoría y 50% práctica, que sí te exigen tener un nivel de inglés ya para poder ingresar, pero que efectivamente eh, pues te, te permiten trabajar y estudiar. Así que las dejo y, y gracias Gerard a ti, mil, mil, mil gracias por, por tu tiempo. Y mil gracias. El... Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.